Sí. Bienvenidos y bienvenidas a este acto de presentación del candidato de Euskal Herria Bildu a la Alcaldía de Tafalla. Nos acompaña Laura Aznar, candidata al Endacari del Gobierno de Navarra, a la que agradecemos su presencia. Hace cuatro años me presenté como candidato a la Alcaldía de Tafalla y hoy tengo el placer de presentar a Xavi Alcuaz como candidato de Euskal Herria Bildu a nuestro Ayuntamiento. Cuando accedimos a la alcaldía, solo conocí a Xavi de vista, y sin tiempo para conocernos, nos enfrentamos a la primera de las grandes dificultades que hemos tenido en esta legislatura. Como recordaréis, fue la terrible inundación del 8 de julio de 2019. En las actuaciones que realizamos para volver lo antes posible a la normalidad, conocí la valía y el valor de Xavi Alcuaz. Además de dirigir y organizar, estuvo conmigo en todas las reuniones que tuvimos con Gobierno de Navarra. Luego llegó la pandemia. Tampoco olvidaré los días 14 y 15 de marzo, sábado y domingo, reunidos en el Ayuntamiento para poner en marcha todo el dispositivo del estado de alarma. Digo que no olvidaré estas fechas porque tanto Xavi como yo nos contagiamos esos días de la COVID-19. Y sí, también llegó su dimisión. Dimisión que se produce por el alto compromiso de Xavi con Tafalla y con Euskal Herria Bildu, porque con la disculpa pública que hizo era más que suficiente. Fue una nueva prueba de honestidad hacia sus creencias y valores, dejando el listón muy alto. Por cierto, su dimisión no implicó el abandono de Xavi Alcuaz de su trabajo dentro del grupo municipal. Xavi ha seguido participando en las reuniones, ha seguido trabajando, apoyando y aconsejando en todas las decisiones y proyectos que hemos llevado adelante en el Ayuntamiento de Tafalla. Xavi Alcuaz, además de disposición, tiene formación, diplomado en Ciencias Empresariales, máster en Dirección de Financiera Domina la elaboración de un presupuesto municipal, algo básico si quieres ocupar la Alcaldía. Digo domina porque ha participado activamente en la elaboración de los últimos cuatro presupuestos del Ayuntamiento. Además, tiene el plus de conocer perfectamente las necesidades y proyectos presentes y futuros que tiene Tafalla. Xavi es un candidato que va a dar estabilidad y va a proporcionar tranquilidad, algo básico y fundamental en el funcionamiento de un Ayuntamiento. Y termino expresando el orgullo que siento por Xavi, orgullo de que haya tenido la valentía de dar un paso adelante, orgullo de que sea nuestro candidato y orgullo porque sin duda va a ser el próximo alcalde de Tafalla. Gracias, casco Xavi. Ánimo, sabes que cuentas con todo nuestro apoyo presente y futuro. Uf, es lo que me sale. Uf, es que Jesús. Eguer dión, gueto rieta, milia esquer, la cétara urbilce agatic. Estos últimos días son muchas las personas que se han acercado para felicitarme, darme la enhorabuena o mostrarme su, su apoyo. Es que ricasco, y. Pero también las que se han acercado para preguntarme las razones que me han llevado a presentarme con la que está cayendo ahora que la política no vale para nada, que está deslegitimada, y claro, uno se pone filosófico y, y empieza a darle a la cabeza, ¿no? Gura eso es rural Euskalaren, gure kulturaren eta gure lurraldearen maitasuna irakatzizidaten, baita auzolaren garantzia eta ikastolan aste oro horotariko lanak egin ezere. Conforme fuiko inprendo años se afianzaron las ganas de crear nuestros propios espacios, donde cumplir nuestros sueños. De todas estas ideas surgió el Gasteche, corto pero intenso. Y años más adelante nació Gardacho. Y ahí me di cuenta del poder del colectivo, de la participación, de que se pueden hacer las cosas de forma diferente, de que con ganas, trabajo e ilusión podemos cambiar las cosas. Ustia gota, gero, gotu, eta el Real Chico compró mi eta pasada en leganlián, sin ego si desala lanía nación eta El uchibarru, y su isugarisco boldea hasan genuen. Y la riada fue un gran ejemplo de trabajo colectivo entre diferentes. Y para mí, un gran aprendizaje. Solidaridad, palabra muy mencionada en aquella época, es la misma que he conocido en los viajes a Almería para visitas de 40 minutos. eta Oetabaica. El Ducen, Zen, Ubaldi, Caceres, y Zaidan. Aquel verano del 2021 me tocó salir y dar un paso a un lado del ayuntamiento y ahí encontré el cariño de un pueblo con mayúsculas. Es que ricasco. Todos estos sentimientos y vivencias son las que me han dado, me han hecho dar un paso hacia adelante. Porque estoy convencido de que la política vale para mucho. Vale para mejorar nuestra ciudad, para responder a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas, para avanzar en derechos sociales, para cambiar aquello que debe ser cambiado, en definitiva, para mejorar la vida de la gente. Por eso, aunque vendrán dificultades, y estoy seguro de que vendrán, y estemos ante retos importantísimos a los que tenemos que dar una respuesta, doy este paso. Es un paso más... En mi compromiso con Tafalla, pero sobre todo con vosotras y con vosotros, y precisamente por eso lo hago con toda la ilusión y ganas de trabajar del mundo. Yo André Nurteetan, Arturo Tajesús, Talde, Cabrera Manduten la Nildoa, Arturo y su equipo abrieron las ventanas que anunciaban la amanecida, y Jesús y su equipo repicaron las campanas que llamaban a Y entre todas y todos hemos ido construyendo otra tafalla. Donde no vuelvan los laguneros ni sus noches frías. Una tafalla más participativa, construida desde el esfuerzo compartido del auzolán. Una tafalla más justa, que arraiga la tierra fértil de nuestra memoria comunal y colectiva. Una tafalla más euskaldun, que arraiga y cuida aquello que nos sembraron nuestros aitas y amas. Etamengaudé, ahí en la naja, Raizen. Tafalla verdea, gorría, etamorea, naidu, para que Tafalla sea el motor económico, turístico, social y cultural de la zona media y siga aportando al desarrollo igualitario de la misma, somos la mejor opción. Porque si canta Tafalla, canta Euskal Herria. Os dejo con la próxima cari de Nafarroa. ahorrera Goaz, a avante. Bueno, guardián gustio hoy, benetan, aupo benetan, mila esquer, gon vida penar en da placer a un día, un día, egún berecio netan su eta, bueno, uneau, a inberecía, parte cachéa, no la es. Bueno, eh, encantada, de verdad, un placer, sí es verdad, es verdad que en 2011 aquí en Tafalla se inició un cambio de rumbo. Se inició un cambio de rumbo muy importante que dejó de lado a la derecha a sus políticas. Quiero aprovechar esta ocasión también para agradecer a Arturo y a todas aquellas personas que en ese momento afrontaron este reto, este reto tan importante y pensar que tres legislaturas después la mayoría social de Tafalla sigue respaldando un ayuntamiento Esquertiarra, Euskalchale, Feminista, un ayuntamiento completamente diferente. Desde luego, eh, un ayuntamiento que ha demostrado que pone a las personas en el centro, también a las más vulnerables, y también que pone en el centro las necesidades de la juventud. Una juventud que estamos viendo, que no se resigna, que no quiere aceptar ese escenario gris que le pintan de desesperanza, que quiere seguir trabajando, que quiere dar un paso, tal doneta va cure gure ya, eh, Xavier, ni usted horren oren a dividir o veré nada, o veré nada. Orengo no es que gaste asco. Tenemos juventud, tenemos jóvenes en Tutera, tenemos jóvenes en Berriozar, en Cizur, aquí también en Tafalla, que están dispuestas a dar un paso hacia adelante, que han demostrado que tienen un compromiso, que son responsables. Eta nik compromiso, eskertu usar de arengatik eta askotan errepikatzen dudan moduan es izan, el elkarrekin lan egingo dugula, etorkizun duina sorcheco, Eta egingo dugu artean. ori egingo dugu. Eh, bueno, de Tafalla eh, se pueden decir muchas cosas. Pero yo ahora mismo lo resumiría en una palabra. Una palabra la más importante. Es ausolana. Toda la solidaridad, todo el trabajo en equipo que se hace en Tafalla. Hoy hemos estado con los jubilados y las jubiladas, hemos estado en Verdesia, hemos estado con Errigora, siempre desde el trabajo colectivo, siempre apoyando, bueno, además eso, con un ayuntamiento que ha demostrado que siempre está apoyando todo este tipo de proyectos. euskal bilduren como Oso heredu ona de la Tafalla Arena. Oso heredu ona. Y como decía eh, antes eh, nuestro señor alcalde, Alcate Yauná, pues han pasado muchas cosas en Tafalla en los últimos años, cosas bastante complicadas. Hemos tenido inundaciones, hemos tenido incendios, hemos tenido una pandemia. Yo puedo imaginarme lo complicado de verdad que ha sido gobernar un ayuntamiento en, en estas condiciones. Pero creo que el ayuntamiento ha estado a la altura, creo que todo Tafalla ha estado siempre a la altura y, por supuesto, quiero agradecer especialmente a Guria a a una a Jesús y a todo el talde de gobierno por todo el trabajo que han venido desarrollando estos últimos años estoy segura de que Xavi va a coger el testigo y lo va a hacer exactamente igual de bien o incluso mejor. Como bien decía él, eh, siempre se dice, ¿no? Si canta Tafalla, canta Euskal Herria. Yo así lo pienso de verdad y estoy convencida de que toda esta ilusión, Toda esta fuerza, todas estas ganas que está demostrando hoy Euskal Herria Bildu aquí en Tafalla se van a contagiar a todo Nafarroa y a todo Euskal Herria. De verdad, un placer. ¡Avante Xavi! ¡Avante Euskal Herria Bildu! ¡Gora Tafalla!